Quizás uh, eh, comenzó ju eh, justamente por un eh, gusto musical a un principio y me quedé en el género por el hecho de el mensaje que da a diferencia de, de otros géneros a veces se, se puede escuchar algo muy protesta otras veces la idea del, del, de la mente de alguna alguna persona muy muy profunda entonces me deja expresarme de manera libre, digamos, o de la manera que quiero, en la que me siento más cómodo a nivel musical. Ha sido... La idea estaba pensada desde un principio, nos tomó más o menos unos tres años así de sacarlo. Queríamos hacerlo lento, pero seguro. Y um, así fue. Y eh, poco a poco se podría... Eh, queríamos lograr, lograr homogeneidad en todos los, los temas y que cuando tú escuches el álbum entero, o sea, eh, un, un pequeño viaje, digamos, a través de, de distintas paradas, ¿no? Entonces, eh, los puntos altos, quizás, es, eh, eh, el, el, como nos tomó tiempo, lo podemos hacer quizás lo, el, como quisimos. Entonces, salió muy, muy bien, salió de la manera que esperábamos que salga a nivel musical, no esperábamos que llegue tan lejos como está llegando, pero a nivel musical sí estábamos súper cómodos. Y los puntos bajos es eh, el tiempo, me hubiera gustado hacerlo mucho más rápido, pero eh, el tiempo también, o sea, la paciencia es, es una virtud, entonces eh, no le veo nada de malo, pero sí quizás ahora busco la manera de trabajar en un, en un cierto límite de tiempo para, para, no, para tener un ritmo. Estaba pensado desde el inicio como un álbum eh, con varias digamos referencias a lo que quería que, que se escuche al final. Y, eh, comenzamos eh, eh, quizás eh, probando como todo, eh, con el tema, hay un tema que se llama contacto visual, ese fue realmente una, una prueba, puesto que eh, nos estábamos conociendo con el productor, estábamos escuchando recién o sea, los sonidos que queríamos, estábamos intentando encontrarle un camino a lo, que, a lo que íbamos a comenzar, o sea, porque la idea de un álbum estaba ahí, pero no sabíamos qué, qué sonido iba a tener, qué color iba a tener, entonces, fue como que, a ver, probemos eh, con esto, intentemos dar lo mejor en esto y dependiendo de, de, de cómo se escuche, nos dirigimos a tal, a tal camino, digamos. entonces eh, se hizo, nos gustó realmente el resultado y dijimos ya, vamos más para, para, para un, eh, un jazz rap, un soul rap, hasta un g funk digamos, entonces nos mantenemos por ahí con ciertos sonidos que caracterizan, digamos, a todo el álbum en, en general. te siento que... Igual, todo es trabajo de equipo, no, no, no se puede eh, como que dar el crédito a una sola persona. Siempre están detrás de, de los grandes eh, artistas y, y, y demás eh, personas que, que igual eh, confían en su trabajo, tienen un trabajo propio también y se comparte el trabajo entre todos. Eh, no se podría haber logrado sin Rodrigo Valverde, que es el que hace los videos, eh, el Filmmaker, el director, eh, los productores, Eldi ¿no? y demás y eh, quizás eh, eh, encontrar el productor que, que, que funcione contigo y que te entienda es como encontrar quizás tu peluquero, entonces, ah, sí, porque vas y a veces te corta mal y dices, no voy, no voy a volver a esta peluquería porque me cortó mal, pero cuando encuentras la persona que te corta bien, dices, voy a volver aquí porque me lo hizo súper bien, bro, y ya hablan con él y es, es lo mismo, es lo mismo, o sea, cuando... cuando congenias genias, bien con una persona, es decir, ah, me quedo aquí, él me entiende, sabe lo que quiero, si yo le, si yo le tararé una, una, una melodía, eh, él puede hacerla en los instrumentos, entonces eso me gusta bastante, y sucedió con, con res eh, a la vez de, de, de también trabajar con Eldi, que tiene igual un, un, una, una presencia muy eh, pacífica, entonces me, me da, yo llego así como, como que al estudio con, con muy cosas en la cabeza, y le digo, hermano, no es cómo me ha ido, que no sé qué, tranquilo y me da el micrófono y es como que o sea, es su, su presencia es muy pacífica entonces me permite olvidarme de lo que está afuera para poner atención en lo que tenemos que hacer y es trabajar entonces es buenísimo eh, eh, igual trabajé con de DJ Rowek, que estamos haciendo ahí algo eh, la oportunidad de viajar a, a distintos departamentos me, me abrió igual las puertas para trabajar con otros productores de Santa que también tienen un distinto sonido y pensamiento digamos por, por el hecho de de, de, de dónde están pero se puede compartir con algunos fue así directamente al, al grano y funcionó por el hecho de, de consejos de amigos digamos que me habían escuchado y es como que a escucharlo a tal y vamos a visitarlo y demás o sea me, me, me, lo, me los presentaron eh, con, con algunos otros tal vez sí eh, eh, como que no no no el sonido no no, está ahí, o sea, no, es el sonido que quiero y sonido ser quiero y pueden ser muy buenos productores para otros eh, distintos productores pero eh, otros un sonido pero como quiero, eh, tal vez si tuvimos ahí algunos eh, no, tuvimos ahí algunos algunos eh, contratiempos no, pero siguen siendo muy buenas personas y no, obviamente no, no, es que porque no, vaya a trabajar algo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a no, no, no, Más bien, cuando podamos y en lo que sea, en eventos o demás cosas, ahí siempre estamos presentes. Eh, justamente eh, escuché decir a, a Johnny Plata que es así, es un gran, gran, gran amigo, pero super, super, super, o sea, a veces tiene como que frases que me hacen pensar y no le digo nada, y, pero dijo, eh, el proyecto tiene que algo como madurar o, o, o macerar, y es como que pasa lo mismo con la música, entonces eh, produces algo y tienes que dejarlo un tiempo para que, para que madure, eh, a veces es como que ya ok, lo producimos, pero si lo escuchamos ahora y estamos con la emoción de sacarlo porque está nuevo y ya lo hicimos bien, tal vez en, uno, en unos días no nos guste, porque es la emoción del momento, no estamos felices y euforiados por el nuevo tema, pero es que es bueno a veces dejarlo en el cajón y esperar unos días, unas semanas, digamos, y escucharlo por casualidad de nuevo, ah, cierto, y hasta olvidarte del tema, ah, mira, hab habíamos producido este tema y suena muy bien, si es que suena bien, es el positivo, si es que no te gusta, digamos, después de que haya madurado la idea, eh, es para mí negativo, entonces, digamos, yo escucho una vez y ya, lo dejaré madurar un poquito más, y es como que lo escuchas otra vez y si es, no, no todavía no me convence, aún así, aún maduro no me convence, entonces tal vez rescato ciertas partes, pero no el tema en sí, tal vez, digamos, eh, ciertos instrumentos, ciertos o samples, o cierta parte de la letra, digamos, que me gusta alguna frase, no toda la letra en sí, pero eh, rescato las buenas partes que escucho y se, y se trabaja algo más y ahí va evolucionando la idea. Entonces, es, es bueno eso. Pero si sí, se quedaron varios proyectos ahí colgados, que están bien, están bien. Tal vez alguna vez eh, a partir de eso ya se pudo hacer lo, los demás. Quizás eh, con un eh, sentimiento a veces es, es eh, importante eh, qué te dice lo que estás sintiendo en este momento. ¿no? A veces eh, para mí es, eh, a veces no sé, o sea, me siento, eh, como, Viajo mucho, digamos, me siento eh, como que uf, genial. Entonces, como que ahora sí quiero quizás un, un ritmo mucho más eh, rápido, elevado, digamos. Pero hay momentos en los que de verdad eh, hay mucho estrés en, en, en, la, en, el, en el trabajo, digamos, en, en, la, en, la, en, la, en la vida cotidiana. Y digo, uf, no, quiero quejarme de algo. O sea, quiero decir así que, que estoy mal y que, y que, no sé, digamos, y que estoy luchando, digamos, entonces es súper eh, importante, y empieza desde ahí, y a partir de eso es como que eh, ha hablamos, ¿no? Busco algunas referencias o directamente eh, puedo, a un principio era eh, hacer eh, eh, algunos acordes, digamos, con, con lele o demás cosas, y es como que a partir de eso ya uf, se crea lo demás, y ahí va la, justamente la conexión con el, con el productor y le digo, ¿sabes? Quiero algo rudo, Quiero algo rudo, no sé, quiero así un, un sonido rudo, que se vea malo, malote, que se escuche así, que está viniendo un monstruo. Y es como, ah, ya, entonces me entiendo. A veces es como que quiero algo como más tranqui, como para dedicarle a, a, a una chica en una cena. Entonces, ah, también me entiendes, como que ya ahí buscamos un sonido, hacemos que la música hable y eh, conversamos con ella también. ¿no? Un escritor eh, es alguien que tiene un libro publicado, por lo menos, ¿no? Y todavía no soy un escritor. Eh, pero sí, eh, quizás, eh, escribo, ¿no? Escribo, soy un escribidor eh, eh, desde, no sé, hace, hace tiempo, digamos, ya desde, desde niño, eh, me daban como que en la casa, ¿no? Era, si terminas este libro, eh, te damos un premio o algo así, es como que, súper, entonces yo me lo terminaba, más por el hecho del premio, pero también me quedaba, o sea, como con la idea de, del libro, y es como que, te hizo, ¿qué te hizo pensar este libro? Es como que, yo a veces de niño, obviamente, a un principio no sé, o sea, buscaba el premio, pero al pasar de los años comprendí que de verdad me decía algo el libro y lo volví a releer, digamos, ahora y es como que esas cosas eh, no, se, no, se, no se pierden. De hecho, la vez que, que puedo viajar y puedo visitar, hay librerías de libros eh, usados y antiguos que son una vez los mejores porque tienen notas y demás cosas locas. Entonces me gusta pasar a verlos, comprar algunos. Eh, me cuesta terminarlos pero eh, están, están ahí presentes. Eh, me, me, me, es como entrar a otro mundo, quizás. O sea, me doy un tiempo para de verdad respirar y poder relajarme. Y es súper relajante. Y cuando te das cuenta han pasado unas buenas horas y tú quieres terminar el libro y esa emoción de terminarlo es, es, es genial. Eh, a base de eso igual, ¿no? Comienza esto de, de, de la poesía, más que todo. Entonces... Eh, Comienzo a escribir poemas. Primero no, sabían que eran poem no, no sabía que eran poemas porque, porque eran solo ideas, en el blog de notas de mi teléfono. Y uh, ya después dije, oye, son varios, varios, varios blogs de notas. Es como que era, era un estado de, para, para, para redes. Y, y, pero a partir de la, de, de la idea ¿no? de, de eh, crear un libro, o sea, un poemario, digamos, con varios poemas, no creía que sea nada forzado, nada así de, bueno, tengo que escribir hoy día cinco poemas y mañana cinco y cinco y termino el libro en una semana. No, es, es, es, es, de, de hecho la idea del libro está antes de sólido. Entonces es, se está llevando eh, ya casi cuatro años y está bien, está a su ritmo. Ya van por lo menos unos ochenta eh, y tantos poemas, digamos, y quiero que salgan así, que cada uno tenga un sentimiento y no te haga, es como que no, no, que no pases la página rápido, sino que te haga quedarte en la página por lo menos un tiempo y luego pasas a la siguiente, pero con algo. Entonces estoy trabajando todavía en eso, me gusta, me siento libre, obviamente no, no es un libro así que es como que te va a ayudar mucho en la vida y que digas qué librazo, digamos. más bien es un poco deprimente, es, es, eh, es un poco profundo quizás y si te hace pensar algo eh, y te hace reflexionar es eh, una misión cumplida. Y hay, un, hay un vínculo muy, muy fuerte por el hecho del, del, del respeto que me ha enseñado el tatuaje para con el arte. Por, eh, yo comencé eh, como aprendiz de tatuador, porque quería ser tatuador. Mis hermanos de Hardcore Crew, eh, allá en La Paz, se me abrieron las puertas de su estudio la primera vez, yo muy joven, entré a, a aprender, eh, a dibujar principalmente, a conocer el mundo del tatuaje. Eh, y yo pensé que era así como que o sea, es tatuario. Yo, yo era bueno dibujando, entonces ya ah, súper rápido. Y no, es todo un proceso largo para que se haga como tiene que ser. Eh, teníamos que justamente limpiar antes la, la zona de, de, de, de trabajo, limpiar después la zona de trabajo, limpiar las máquinas todo el tiempo, esterilizarlas, que el, que el dibujo salga perfecto como le gusta al cliente. Si hay un cambio, hacerlo esto es que vi el respeto que le tenían a su arte. Y dije, wow, es, es algo que muchos deberían hacer para con todo. Entonces eh, comencé a, a, a, a quizás eh, incursionar en otras actividades y dejé de lado un poco el, el, el aprendizaje de tatuaje. Eh, pero me llevé con ellos, o sea, me llevé con eso el respeto también. Y dije, ya, bueno, entonces el proceso tiene que tener mucho respeto. Si es que, eh, no sé, no, no, no hagas, no, es, cada canción es como un tatuaje. Entonces, imagínate si tú le fallas una línea a una persona para siempre. es lo mismo. Eh, si tú fallas una línea en, en la escritura, es para siempre. Si, lo, si, si ya está publicado y está arriba, entonces es como un tatuaje. Entonces tienes que hacerlo perfecto, practicarlo antes y, y llevarlo eh, con respeto. Siempre, ¿no? no quizás no sacar las cosas por sacar es bueno. A veces existe un jamming, digamos, en lo que salga algo bueno. Pero algo sobre lo que quieres trabajar de manera muy detallada eh, no, eh, no es lo, el mismo respeto que, que, que lleva el tatuaje, digamos, y, y es bueno tener esa conexión y el apoyo de ellos, las veces que toco igual están ahí apoyando y eh, me enseñan todavía mucho, me enseñan todavía mucho, ellos eh, de verdad es, se siente esa comunidad, digamos, de un, de un equipo de, de tatuadores que, que es bueno compartir, de hecho yo aquí me hablan algunos chicos que, que ellos conocen, podemos compartir esa idea de visitar estudios, se abre mucho... Eh, la, la, como que la, la posibilidad de, de quedarte más tiempo donde estás, o, o no sé, o sea, es, es, es bien bonito poder compartir esto y saber que ves un tatuaje y es de, de tu amigo, digamos, ah, yo lo conozco a tal, y es como charlar acerca de esto, es, es bien, bien especial, y a, la, a su vez llevar esto, ¿no? Con, con la música y también con la, con la literatura a nivel poema, digamos, eh, cada poema es un tatuaje, entonces tienes que hacerlo lo más pulcro que pueda digamos, para que se quede bien para, para siempre. Eh, buscaba un, un detalle en, en, en un video, sabía que hoy en día la música funciona mejor cuando está acompañada no de un visual, eh, eh, pero eh, quise hacer algo, algo que de verdad eh, resalte. Pero sin eh, salir de lo que yo quería hacer, ni de mi idea, ni de la esencia principal, digamos, de todo en conjunto. Porque quizás el video esté muy bueno, pero la música vaya por otro lado. Entonces congeniar los dos es eh, otra tarea. Es escuchar el tema cuando ya está eh, producido y terminado y entrar en otro mundo de qué te hace pensar y en qué te hace pensar, en qué personajes te hace pensar. Me gusta mucho hablar sobre personajes, crear personajes, diálogos y guiones. Entonces... Eh, me imagino una historia con cada, con, cada, con cada video desde el inicio de, de, la, de, la, de la música, entonces eh, creo algo ¿no? y me emociono y escribo el guión y escribo los personajes y de paso escribo también de dónde son y qué edad tienen y de qué color son sus ojos y, y por qué están ahí y se me hacen así casi presentes, entonces eh, vivo mucho, digamos, eso y lo plasmo. Y lo bueno es que justamente igual Rodrigo eh, me entiende en ese sentido es como que, mira, me he creado esta historia y este es, no sé, es un tipo que llegó de tal parte que es un, no sé, un forajido que está escapando de la ley y se está ocultando en este bar, pero lo están buscando y no sé qué y esto que el otro, ¿no? Y él me entiende perfecto. Entonces lo anotamos, hacemos ahí un storyboard, lo trabajamos, vemos, eh, simplificamos la idea porque a veces me excedo, es como que sí, es como que, pero esto va a durar, no sé, pues seguro una media hora, si tiene razón, ¿no? Tiene que durar tres minutos. Entonces, Um, simplificamos la idea, digamos, para uh, uh, adaptarla a, la, a un video musical, no, no podemos olvidarnos que es música, que no estamos, o sea, yo de hecho hay una propuesta ahí de hacer <coughs> quizás alguna, algún cortometraje, digamos, pero no es un cortometraje, es, un, es más bien un, tenemos que adaptarlo a la música y conectarlo, entonces eh, lo corregimos, eh, eh, preguntan mucho a veces, ¿no? ¿Y ¿cuándo es la continuación de tal tema de tequila, por ejemplo, tequila, limón y sal? Y eh, no hay continuación, o sea, me gusta que no haya continuación. Eh, sí, se fue, fue planeada alguna vez, pero quizás a veces dejar las cosas eh, como están es eh, bueno también y crear nuevas cosas a partir de eso, no, no estancarse en lo que haces eh, o lo que ha salido bien porque salió bien. Es eh, eh, realmente un, mm, quizás un, un género con, con público eh, realmente, no sé, especial en el buen sentido, eh, difícil también en el buen sentido. Eh, hay, mucho, hay mucho, mucha cultura dentro del, del, del, del género, el género es el, es el rap, la cultura es el hip-hop, eh, eh, la diversidad digamos de, de personas que, que, que les gusta este género es, es eh, eh, variada, y eh, cada persona tiene su distinto pensamiento acerca de esto. Entonces hay personas que les gusta mucho justamente el rap protesta, y se cierran a la idea de que si tú no protestas en tu rap entonces no, no funciona y no es así, entonces eh, la verdad es que no es así, se puede escuchar protesta y puede escuchar el rap de alguien que, que está diciendo algo que pensó el anterior día digamos. entonces eh, eh, quizás eh, son muy justamente esto no bien eh, eh, quizás eh, con un pensamiento súper eh, guiado por lo que han escuchado y por lo que han vivido eh, está súper conectado con la, la vida en la calle, eh, lo que pasa en las calles, digamos, eh, la, la vida underground y lo que pasa, digamos, lo, lo que, lo, lo que no, no, no se ve en las, en las cámaras ni, ni, ni, ni sale en los, en los estados, digamos, de, de, de redes. Eh, entonces, eh, en base a eso se puede lograr varias eh, muchas cosas, siento que todavía el movimiento está súper súper joven y, y va a crecer todavía mucho más, eh, por el lado bueno, hay muchos chicos que sí confían y le están metiendo y pueden conectar súper bien con otros, por ejemplo Hop Crew que son los, son los eh, breakdancers y demás eh, bailarines, coreógrafos que están trabajando súper duro y que podemos congeniar súper bien, cuando ellos tienen un show yo estoy presente con ellos, cuando, cuando yo tengo uno están presentes conmigo, entonces en ese sentido se... se, se vivió una conexión, digamos, al menos eh, para mí en los últimos años y eso es hip hop, quizás. Es como que tú estás para mí, yo estoy para ti, nos apoyamos porque está buena la, la situación y nos gusta esto. Hay mucho eh, código de vestimenta eh, por el hecho de, de, de cómo vas vestido cómo, y es como que te, te adhieres a un cierto grupo que tiene un cierto sentir en cómo va vestido y dice algo y es como que cada uno tiene un estilo propio. Eh, también conectado con el graffiti, eh, hay varios eh, artistas, digamos, que eh, están metiendo súper, súper duro, que están igual escuchando a veces la música, que, que como que nos hablamos y decimos, y estás haciendo súper haciendo bueno esto, pasamos por una calle a veces con algunos amigos y, digo, ah, este es de mi brother, digamos, así un, un mural gigante, digo, oh, de verdad, buenísimo, entonces es genial poder eh, saber que estamos ahí, digamos, compartiendo y quizás estableciendo un, un círculo de... de de trabajo y de, y de, y de cultura bien, bien, bien bonito y dejar algo para, para los demás. Eso es lo importante. Pero moverme dentro del género no ha sido, no ha sido difícil. Ha, ha sido más bien, bien aceptado el, el trabajo que, que, que, que hicimos. Eh, yo incursioné con distintos freestyles de, de La Paz para poder comenzar a, a conocer realmente lo que quería hacer y no lanzarme directo a la piscina. Eh, ya me gustaba mucho ¿no? escuchar rap, de hecho, pero quería hacerlo. Entonces ya diferente, es como que si contacté a algunos amigos del colegio que sabía que estaban ahí, eh, algunos otros brothers, digamos, que con los que escuchábamos música y sabían por dónde guiarme, y así se, o sea, se puede, puede funcionar, digamos, la situación. No sé, últimamente esto de, de, de la pandemia nos ha molestado a todos, digamos, entonces tal vez un riesgo externo, no tanto un riesgo eh, interno acerca de la carrera, no, tal vez no, no exista, pero sí estoy preocupado de un riesgo externo, una otra pandemia, una guerra o algo así que de verdad detenga el trabajo de una manera que no se pueda eh, expresarlo en mucho tiempo ni que, o, o que retrase, digamos, el trabajo. Eh, las ventajas son quizás que está siendo todavía escuchado por, por personas que, que no han escuchado antes, digamos, la música y es como que está eh, en un momento de... de no sé cómo llamarlo, cuando la olla está así en su punto de, de cuando está hirviendo, exactamente, está ahí eh, y puede rebalsar y quiero que rebalse. Entonces, eh, eh, estoy en el punto ahí de em, e, ebullición, ebullición, um, eh, y esas son las ventajas. ¿no? Si aprovecho bien este punto, puede rebalsar y si no, va a caer. En el mejor de los casos, eh, de aquí a 10 años, tal vez eh, poder tener ya un, una cierta discografía establecida, ya poder haber eh, presentado mis proyectos en distintos países eh, y estar así como que ser una... Un, un, una Buena influencia para cualquier persona que esté incursionando, digamos, eh, o joven de aquí a 10 años que esté todavía queriendo hacer rap, que tenga una... o queriendo, queriendo hacer música, no solo rap, sino proyectos audiovisuales, que tenga una, una referencia de su propio país. No que sea el mejor, que digas así que un guía y el mejor del mundo, no. Sino una referencia, como va a haber muchas referencias, y espero que también de aquí a 10 años ex existan muchas referencias, eh, mejor si son raperos, eh, para las siguientes generaciones. Sí.